Bienvenidos a Evaluación Digital en el módulo Estrategias de Evaluación. En la actualidad, la evaluación ha dejado de ser punitiva, debido a los enfoques de enseñanza-aprendizaje que se han humanizado más al haberse nutrido de otras ciencias como la neuroeducación y la psicología, permitiendo así un proceso sistemático, que tiene como objetivo no solo el medir la adquisición de aprendizaje, sino también determinar una base certera de actuación en la línea de mejora. Este proceso nos permite ahora transitar por la enseñanza-aprendizaje con mucha más certeza y eficiencia. Por ello es que se nos plantea que debe ser riguroso, que nos debe permitir una toma de decisiones oportuna y eficiente, que debe permitir la mejora de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje y permitir una mejora en el logro de los aprendizajes. De hecho, también tiene que ver con permitir una mejor integridad académica. En el desarrollo de la pedagogía actual, se establece como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación. Esta evaluación ha tenido a bien a ser sistematizada en función por lo menos de tres tipos. En este caso, hablamos de la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. En el caso concreto de cada una de ellas, vienen a ser una serie de evaluaciones que nos permiten tener mayor eficiencia en el recojo de datos y en la toma de decisiones. La evaluación diagnóstica, por ejemplo, es aquella cuya función principal es ubicar, clasificar y ver la manera en que podemos reconocer los aprendizajes previos de nuestros estudiantes. Puede darse al inicio de un semestre, como rutinariamente se da al inicio de una clase. Es bueno hacer este tipo de evaluaciones porque nos permiten adaptar de mejor manera los procedimientos que diseñamos y que pretendemos aplicar a un grupo de estudiantes de repente con algunas eh, cuestiones especiales. La formativa, en cambio, es una evaluación que nos permite ver en el transcurso de un periodo académico cómo es que está transcurriendo el diseño que hemos formulado y estamos aplicando. Nos permite regular las cosas que vamos haciendo y nos permite seguir el aprendizaje de nuestros alumnos y ver qué cosas los motiva más, dónde y cuándo hemos empleado una técnica que favorece el aprendizaje. También permite tener un control de cuáles son las in incidencias de nuestras actuaciones como docentes en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por último, está la evaluación sumativa, aquella que... Ya es de carácter más formal porque entre sus funciones nos permite acreditar cuánto aprendió un estudiante en un periodo académico, nos permite clasificarlos y de hecho también suscita que es un medio por el cual podemos eh, decidir qué estudiantes se promocionan a un siguiente nivel y qué estudiantes no lo hacen. Una de las preguntas fundamentales en el ámbito de la evaluación es ¿quién es responsable de evaluar a quién? Una eh, visión tradicionalista de la educación limita la evaluación a aquella realizada por el docente. Sin embargo, aunque esta es importante, ni es ni puede ser la única. Es, si la evaluación es parte de un proceso de desarrollo de competencias, la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales para que el estudiante tome conciencia de su punto de partida, el resultado de sus esfuerzos y de su evolución a lo largo del tiempo. Una autoevaluación sería aquella que los estudiantes practican sobre sí mismos, es decir, sobre sus aprendizajes y sus modos de estudiar, sus logros y hasta dónde pudieron adquirir conocimientos en función de sus propios esfuerzos. Esto permite hacer posible que los estudiantes adquieran un mejor dominio de la materia y una mejor posibilidad de aprender. Una coevaluación vendría a ser aquella que muy saludablemente pudiera eh, hacerse posible entre pares, es decir, compañeros con compañeros. En este sentido, los compañeros y compañeras pueden ser buenos aliados para el aprendizaje si se dan las condiciones adecuadas de trabajo cooperativo. La heteroevaluación, en este caso, con un nombre tan complejo, hace referencia a aquellos procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante o sus iguales. Aunque en principio pensamos que es el profesor quien debe impartir este tipo de evaluación, pues no podemos dejar de lado la idea de que también pudieran ser, de repente, los padres de Emilia, otros profesores también en la misma materia, dentro de los centros eh, de aprendizaje en los que nosotros laboramos. Gracias a los sucesos de estos dos últimos años, la utilización de la tecnología ha brindado oportunidades muy extensas para la aplicación de casi cualquier tipo de evaluación, además de presentar evidentes ventajas respecto de una evaluación equitativa más ajustada a los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. No cabe duda de que si nos abocamos a investigar solo un poco, encontraremos una aplicación, una herramienta digital apropiada para el tipo de evaluación que propongamos. Evaluar no resulta en la práctica, una actividad comprendida en su dimensión formadora. Por ello, te invito a reflexionar con nosotros en este módulo. ¿Sueles facilitar que tus estudiantes se autoevalúen? ¿Has utilizado alguna vez la coevaluación en clase? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué experiencia de heteroevaluación tienes? Además de ti, ¿quién evalúa? ¿Puedes decir que en la forma en que evalúas se evidencia tu forma de enseñanza? Evaluación digital